y bueno son Miguel y Joaquín que estudiaron juntos en Granada, Magisterio, se conocieron allí, unos de Sevilla, otros de Málaga, a ver si adivináis quién es quién, y, y bueno, han trabajado en, en, en, dentro del ámbito de la educación, en el máster de investigación musical, eh, han estado en la Escuela Superior de Música de Cataluña y han hecho pues, un montón de conciertos, hacen talleres, continúan haciendo talleres, y, y bueno, conciertos a lo largo de toda España y del extranjero, han estado en diversos países, Como ahora nos contabais, ahora nos hablabais de Angola, ¿no? pero también han estado en Estados Unidos, en Brasil, en Bélgica, en Marruecos, o sea que tienen una trayectoria espectacular. Los podéis también ver grabados en la aventura del saber, dentro de que tienen ahí el vídeo grabado que es interesantísimo también, pero los tenemos en directo y es mucho mejor. Así que ya os todo para vosotros y gracias por venir. buenas tardes. Bueno, somos Vibratón, muchas gracias por venir, gracias por invitarnos ante todo. Y eh, vamos directamente al grano. Lo nuestro siempre ha sido la curiosidad, lo que nos ha movido ¿no? a investigar todas estas cosas. En concreto, tenemos mucha curiosidad todavía por el sonido, por el mundo del sonido, pero eso nos ha llevado también al mundo de la matemática, de la física, del reciclaje, del medio ambiente. Claro, porque al final está todo muy, muy unido, ¿no? O sea, para conocer cómo hace todo este tipo de instrumentos y de sonidos, hay que tener como una buena base de física y de conocimiento de los materiales. Por ejemplo, para empezar, hemos empezado con esta gaita de butano, que esta manguera es muy importante porque caducó en abril de 2006. Como veréis por aquí luego, que lo podéis comprobar. Bueno, en verdad, da igual. Y lo que sirve es para echar aire a esta tete de riego, que pone en vibración una bolsa de plástico. Y la bolsa pues, pasa la vibración a través de esta tete de riego y convierte pues, esa vibración en una columna de aire que se amplifica por medio de este embudo. No obstante, lo más importante es un tubo, un simple tubo. Lo podemos hacer sonar de muchas formas si conocemos la técnica. Según la técnica que apliquemos pues ya vamos a obtener diferentes resultados y eso es lo que iremos viendo básicamente a lo largo de la mañana eh, rápidamente pues desde que el ser humano es humano empieza a ser humano, se empieza a fijar, a asombrarse por el sonido de la naturaleza o por la belleza de la naturaleza, empieza a investigar, empieza a sacar todas estas, todas estas, estas técnicas, estas diferentes fórmulas y bueno, pues la primera que sale es simplemente golpear, cuando golpeamos algo ya tiene un sonido, se va fijando en el sonido del viento en la hoja de los árboles y empieza a soplar, pues buscando ese silbido, Ahora, claro, con un simple tubo como este, claro, los primeros instrumentos que existen en la historia ya podemos considerarlo como reciclado. De hecho, las flautas más antiguas que hay, eh, que ahora mismo se conocen, son unas flautas de hueso de hace 40.000 años. Y lo apasionante de esto es que aunque los materiales han cambiado un montón, desde el hueso hasta hoy en día que vamos a pillar un palo de un recogedor, lo que no ha cambiado es la forma de soplar. O sea, tú pillas cualquier tubo y si hacemos incidir un haz de aire en el borde, creamos una onda y luego... Según la velocidad hacemos diferente armónico y bueno es una manera así sencilla ¿no? de, de, de explicar estas técnicas luego nos detendremos más, más en el fenómeno armónico etcétera aquí lo que hemos empleado, hay una ley no escrita que a más sencillo el material, más difícil la técnica. Si veis aquí, no hay prácticamente nada. Entonces, hay varias técnicas con las cuales podemos extraer sonido de un tubo simple. Una es la técnica esta del besito, técnica oblicua. Otra es la técnica del diente, que emplean instrumentos como el, el ney iraní, o el o el, de este, o el kurai. ¿no? Otra sería, bueno, técnica más bien de la trompeta. Y ahora mismo estamos cambiando las notas con la presión y la, y la mano. Pero desde hace un montón de tiempo se investigó que realmente lo más propicio para cambiar de nota es hacer agujeros. Cuando hacemos un agujero en un instrumento de viento, estamos creando un diferente nodo de presión y, por lo tanto, cambia la onda. Este es el cabal, una flauta así ancestral que viene de Bulgaria, de una madera manera muy especial y tal. Se toca con estas técnicas que he mencionado. Y una de las cosas guay del cabal es que el diámetro interior del tubo es el mismo que el del recogedor ibérico común. Entonces, nos sirve para hacer el siguiente experimento. Hacemos los agujeros exactamente en el mismo sitio y vemos que realmente es mucho más importante la, la ciencia, la exactitud, más que el, que el material. Y este con un sonido mucho más limpio, ¿no? Eh, gracias, gracias. Sonido mucho más, más limpio, sonido más limpio y recogido que vamos a aprovechar para acompañar de, de este... Que la marca, que no, no, no nos patrocina, sino se han usado utensilios cotidianos para hacer música, vasijas, barreños, tablas de lavar ropa, lavavajillas incluso. Lo ¿no? pasa que a la hora de ir a un concierto, por este es lavavajilla un poco más complicado. Una, una cosa también interesante a la hora de ir investigando lo, los instrumentos y eso es la, la clasificación. Hay muchísimas clasificaciones de instrumentos, de las clasificaciones chinas ¿no? que venían por material y eso. Nosotros somos fans en concreto de la clasificación de Bostel y Sachs que es la que divide los instrumentos en idiófonos, aerófonos, electrófonos, membranófonos, me falta uno. ¿Y cordófono? El idiófono sería, toidio significa lo mismo en griego, entonces el mismo material en el que suena, por ejemplo la lata o el lavavajilla, ¿no? Eh, pasan a ser membranófonos en un momento dado que eh, se encuentran animales muertos con la barriga vaciada por los buitres y la piel quedaba bien tensa, se cree que ese es el origen de los tambores y de los instrumentos con membrana. Se ya membranófonos, que, es que, que se puede poner entonces... cualquier globo o fibra, podéis reciclar bolsas de plástico, lo que queráis, ¿no? ¿Tenemos arrozito? Ah, no hay arroz. Mira que estando en Valencia no tenemos arroz. ¿Tenéis ¿Vamos? alguien arroz por aquí? Vamos a pasar al taller de cocina directamente. Cogéis un poco de atún. Atún claro en escabeche. Le ponéis un poco de arroz de la albufera auténtico sin limpiar, ¿no? Claro. Aquí nos hemos pasado una parte importante. Que normalmente cuando hacemos los talleres y eso con los niños, cogemos la, la lata de atún ¿no? y, y lo hablamos como ejemplo de, del pensamiento convergente y divergente. ¿no? Pues le preguntamos al niño, a ver, ¿esto qué es? Una lata de atún. ¿Para qué sirve? Para meter atún. ¿no? Pensamiento convergente sirve para una cosa y eso es lo que nuestra sociedad actual quiere que hagamos, ¿no? Que, Pensemos en un objeto y solamente le encontremos una utilidad. Ahora, pensamiento divergente. Esto es una lata de atún. Y la pregunta mágica es, ¿de cuántas maneras? ¿Para qué podría servir esta lata de atún? ¿Qué puede ser? ¿Quién se le ocurre algo? Una rueda. Una rueda, sí. Perfecto. ¿Qué más? Esto los niños de primaria y de infantil tienen un pensamiento divergente brutal. Claro. Brutal. ¿Eh? A un sombrero. Mientras más loco sea, mejor. ¿Un frisbee? Una maceta. Ahí está. Más, más. Divergencia, divergencia. <risa> más aún un volante, bien, bien, bien, bien vamos ya a otra dimensión a un volante bueno, pues eso hacemos pensamiento divergente un poquito le ponemos el arroz de la albufera mm. una membrana, ya pasaríamos a los membranófonos tenemos aquí pues un sonido para hacer nuestros teatros o nuestros vídeos tiene un efecto sonoro tipo viento o mar, o tenemos como los timbales de la orquesta. En el tubo de riego se pueden hacer un montón de cosas, tenemos ahí un viaje de metros de, de tubo de riego y ya veremos algunas aplicaciones. Este es un instrumento que nos enseñó Xavi Lozano, un súper creador de, de instrumentos, y es una especie de duduk, es como si fuera un duduk armenio, que es simplemente machacando la punta con un martillo, luego se lija un poquito y creas una doble lengüeta, o sea, una doble lengüeta lleva una serie de agujeros eh, afinados. A la hora de hacer los agujeros, nosotros solemos seguir, hay tres, tres maneras principales. Una de ellas, ya la he explicado, es la copia. Si algo funciona, te copias. O sea, es lo mejor. Siempre lo decimos a los niños, ¿sabes? ¿Quieres hacer un dibujo guay? Pues cópiate de otro, que esté bien. ¿Quieres sacar una canción que te gusta? Pues ponte, yo qué sé. ¿Quieres aprender a cantar una letra de flamenco? Pues escucha Camarón. No vas a escuchar, yo qué sé, te lo, te lo copias. Con, con la flauta igual. Segundo método. Método que sigue nuestro amigo Lindsay Polak, por ejemplo, el creador de esta gaita. Método ya puramente científico, una serie de complicadas eh, fórmulas y todo, que podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Bart Hopkins, eh, Musical Instrument Design. Esa es la Biblia de los instrumentos. Si luego no os acordáis, os dejamos el correo y mandamos ahí un taco de bibliografía que vaya a flipar. Y, y ahí está todo, ¿no? Entonces, ahí ya te viene, pues, a tanto diámetro, tal, tal, tal, lo pones aquí, tal. Y luego, el tercer método, que a nosotros nos gusta un montón, que es el método de nuestro amigo Xavi, es un método a ojo, a cálculo. A ojo de buen cubero. Claro, va probando y luego ensayo error, Porque claro, esto en el fondo estuvo barato. O sea, tampoco estamos haciéndolo en ébano. O sea, si lo estuviera haciendo en ébano, me lo pienso antes, ¿no? Pero aquí vas probando, experimentando, que tapas, hasta, hasta que llegas con el modelo que, que te gusta. Vale, y podemos hacer diferentes dimensiones para tener diferentes alturas de sonido, a sonidos más graves, sonidos más agudos, y hace algún instrumento, pues no sé si conocéis pues de la familia de los saxofones el soprano y el barítono, no, ¿No? todos que son tubos cada vez más grandes, pues igual riego soprano y riego barítono. champú, ¿no? Esto que vas viajando todos los días, más contaminación, más plástico, diferentes botes, hoteles de tres estrellas, más champú, hotel de una estrella, menos champú, a más dinero, más higiene. Cantar en la ducha o tocar en la ducha también, coger el botecito es buen momento para practicar, por ejemplo, hoteles baratos de un solo lavado. por ejemplo, pero podemos empezar por algo sencillo, todos habréis hecho en el colegio con pues, el típico capuchón y pegado un ¿no? tapando sí. el capuchón, ¿no? lo típico, pues vamos evolucionándolo, buscando capuchones más grandes o buscando tubos variables, el émbolo, gran invento del ser humano, en un momento va para coger agua y expulsarla, pero también sirve para hacer el tubo más pequeño o más grande a gusto, entonces si le hacemos una agujerita un poco más grande... Tenemos un sonido agudo y un sonido más grave. ¿no? También nos puede servir para efectos especiales. ¿no? Por ejemplo, vamos a la piscina, estamos aburridos con nuestras pistolas, y hay alguien que se va a tirar al agua, y cuando se tira, justo hacemos O va el típico niño jugando... y se repara. No, o para teatros, en clase y demás. Claro, con cualquier tipo de émbolo de esto, por ejemplo, está es la, la típica jeringuilla de pastelero, eh, de, de rellenar pasteles, pues le hacemos un agujero aquí, en el cero del 10, Realmente aquí lo que estamos empleando es la técnica de la flauta travesera. Y esto es muy importante decirlo también porque de la manera que soplamos un botecito, luego vamos a tomar una flauta travesera y es la misma técnica. O sea, por ejemplo, para, lo, para los niños, para la gente que quiera aprender, lo más importante en los instrumentos de viento, eh, la mayoría de las veces, es la embocadura, cómo formar. Entonces, en vez de ir todo el día con la flauta en lo alto, te vas con tu botecito y cuando tienes un rato, vas soplando, porque muchas veces tenemos... Parece como que estudiar tiene que ser una actividad tú de ponerte ahí conspicuamente, conspicuamente, no sé qué palabra, ¿no? O sea, ahí. Eh, ponerte ahí como deliberadamente, pero estudiar puede ser también una actitud. Tú tienes la actitud de estudiar, entonces de vez en cuando sacas tu, tu botecito, que por cierto, esto venía de la flauta de los pigmeos que tienen de la etnia Bada que lo que hacen es que cantan unas notas, que eso ya luego os pasaremos información. Pero bueno, lo que íbamos. Aquí vienen los mililitros, La, las alturas musicales las podemos medir científicamente en hercios, porque Earth era un señor que dijo, pues yo le he puesto nombre a los periodos, un ciclo por segundo, pues, en vez de ciclo por segundo le pongo hercio, pues para eso soy yo, el que me lo he inventado, ¿no? <risa> Earth, ¿no? Claro, se lo, se lo hemos explicado a los niños, por ejemplo, una clase, una clase de una hora. ¿Cuántas veces va a hacer pipí en cada clase? Pues yo voy dos. Entonces tú tienes una unidad de dos veces pipí por clase. Dámosle es un nombre. Frecuencia. ¿Cómo te llamas? Dos pep. ¿No? Pues dos pep. Pues el, el hercio es una por segundo. Dos o sea, pis un por pep. Viaje más de veces. Si no tenemos un medio de hercio, pues mira, aquí por lo menos nos vienen los mililitros. Tenemos 60 mililitros. 50 mililitros. 40. 45. 32, porque es una unidad logarítmica. 26, 15 y 18. Pues ya no podemos entender con cualquier persona del planeta Tierra u otro sexoplaneta Que le digamos, de repente, 60, 40, 50, 60, 40, 50, 32 40, 32, 40, 32, 40, 50, 60, 32, 40. Esto va a misa, lo va a tocar así todo Dios. Estamos haciendo un lenguaje, un lenguaje común, en este caso de altura de sonido, pero podemos hacer el lenguaje de un montón de cosas. El nuestro es inventado en mililitros, ¿no? Por eso podemos tocar el dujo para 60 mililitros de, de... de... de... Esto A nosotros nos gusta llamarlo instrumentos fuente, porque de alguna forma son un juguete, como decía eh, Vygotsky, que el, el juguete hace el juego. Entonces este juego, que es hacer música, empieza por juguete sencillo y luego le llevará a un estudio más concreto de la flauta travesera o de algún tipo de flauta de esta técnica. ¿no? Claro, por ejemplo, una flauta ancestral, que es el bansuri. El bansuri, una flauta sagrada de la, de la India hecha de bambú, pues no tenemos un bambú, tenemos un tubo de la basura, nos hacemos el basuri. El basuri es igual que el bansuri, pero con un corcho de vino y entonces. O sea, tenemos exactamente la misma técnica. Con el bansuri, por ejemplo, mira, ya que estamos sacando el basuri, podemos aprovechar para sacar el primer instrumento de cuerda de la mañana. Lata de aceite de oliva, virgen extra, primera presión en frío de... Yo recuerdo la salud intensa, tiene media. Nos hemos tomado el aceite. La lata, pues también es otra cosa, como una caja de resonancia. Luke, soy tu padre, Luke. Y a esta le ponemos un trozo de muelle de viejo, tres cuerdas y un puente, pues que es un trozo de PVC, ¿no? Simplemente. Ahí, ¿Cómo se llama el violentirista este que, que empezó con una escoba? Eh, Pau, Casals. ¿El Pau Casals. Pau Casals empezó con un instrumento puente, claro. un palo de escoba con un cubo y una cuerda. Ahora claro, Pau Casals en el 1840, por ahí, fue a su pueblo, una, los antepasados de Le Luthier, que se llama la Troupe Garros. Que eso, hay un artículo muy interesante del antiguo biógrafo de Le Luthier, un periodista mexicano, que, que cuenta todo. Por eso ahora no me voy a extender. Pero la uh -huh. cosa es que el Pau se volvió loco y le dijo, papá, papá, yo quiero eso, quiero eso. Y era una escoba, era una escoba monocorde. Eh, y, el, y el padre le hizo una. Le hizo su escoba monocorde. Y pues ya veis de dónde que llegó el Pau. Tocando sí, sí, sí. la... ¿Eh? Ya bien, ¿no? ¿Qué? Imagínate cómo tocaría la escoba. La escoba, tío. <risa> Mucho más limpio. <risa> <Un> sonido... <risa> bueno, esto es siempre que lo no tocamos. Incitamos a un estado mental diferente al normal. Entonces, vamos a pedir que pongáis las penas en el suelo, por lo menos las no cruzadas. Imaginar un chorrito de agua tibia con la espalda hacia abajo. Cerramos los ojos y hacemos tres respiraciones profundas. Primera respiración. Ah, segunda pero es, es como una ida y vuelta, o sea, hay que saber tocar los instrumentos, pero a través de estas cosas también aprende a tocar los instrumentos. O sea, aquí lo que eliminamos, digamos, es la barrera del instrumento. O sea, de repente, ¿te hace falta un bansuri de la India? Pues no pasa nada, un, ni un euro. ¿Te hace falta un cabal? No hace falta nada. Dale, bueno, la, 80 la, céntimos en el chino, la idea básica, asiático. La idea básica también es, igual que hay estos juguetes puentes, hay otro tipo de puentes, por ejemplo, si, si nos gusta la construcción, no, Dice, oye, pues la música está guay, pero a ti que se te da bien. A mí me gusta más la construcción. Hay un cierto tipo de juego con materiales de este tipo, que hay muchísimo y gratis, eh, gracias al claro. a, a consumismo y todo eso que está hoy de moda de reciclar y demás. Pues a nosotros nos viene bien que haya mucha basura y mucho material, porque podemos hacer nuestro, nuestros juegos y juguetes. Y se puede utilizar también para muestras, por ejemplo, de física. Algo que puede ser tedioso, como la física acústica o cómo funcionan las ondas sonoras, por ejemplo, pues se puede mostrar muy fácil con, con este experimento de los palitos, ¿no? Experimento de los palitos, que llamamos experimento de los palitos, palitos porque está hecho de palitos y, y unas pajitas aquí entre medio. Esto es irrelevante. Entonces, la historia es, eh, el sonido se transmite por diferentes medios, ¿no? el líquido, el sólido y el gaseoso. Todos estos elementos están hechos de moléculas, Imaginaros que sería como una piscina de bolas, por pues eso sería el aire, un montón de bolas juntitas que no vemos, ¿no? Pues podemos pasarlo a palitos, o sea, cada, cada medio sería un montón de moléculas representadas por estos palitos, y cuando yo estoy hablando, mis cuerdas vocales vibran, esa vibración mueve a la primera bolita, a la primera molécula, la primera molécula mueve a la segunda, la segunda, la tercera, la tercera, la cuarta, la, la quinta, y se crea una onda sonora tipo esto. Claro, porque como es un modelo de representación física, cuando estamos con los niños pues podemos ver que vemos muchas más cosas. Aparte de cómo viaja el mensaje, hay ya efectos, por, por ejemplo, el, el efecto de ese, ese rebote. ¿Ese rebote qué es? El eco, ¿no? El eco. Entonces ya podemos ver la reverberación, cómo funciona, cómo funciona la absorción del material. De repente, si ponemos aquí una tuerca gorda, así que haga equilibrio, podemos ver que la onda sube y luego va con menos, menos potencia. O, por ejemplo, la intensidad. Cuando vamos algo más fuerte, que se dice que es amplitud de onda, Simplemente sería hablar más fuerte, sería algo así. ¿Veis que el palo sube mucho más, la onda es más grande, ¿no? Pero si hablo flojito, sería algo así. Claro, os le preguntamos a los niños, ¿cómo irá el sonido más rápido? ¿Si hablan más fuerte o si hablan más flojo? ¿Cómo creéis? ¿Más fuerte? ¿O más flojo? Vamos a comprobarlo. Una. Llamamos a alguien súper fuerte. Una, dos y tres. Nos lo hemos contado, pero vamos, tres segundos. A ver, espera, espera, lo venga. Una, dos y tres. Uno, dos y tres segundos. Ahora muy flojito, muy flojito. Una, dos y tres. Uno, dos y tres. Ahora es una variable, 340 metros por segundo en el aire, 1226 kilómetros por hora, que viene haciendo la velocidad del sonido. Y, ¿eh? ¿En el aire? En el aire. ¿En el agua, mil metros por segundo en el agua? ¿Y en el acero? 6.000 por Se la sabe todo en todos los materiales, decirle un material. Es decir, un material que te dice la velocidad del sonido. En orujo. Sí, pues en manzanas. Sí. <risa> en mistela. ¿Eh? En mistela. En mistela, como es más denso que el agua, serían 1.600, 1.700. Metros <risa> por <risa> segundo. En cartón, no, hombre. Ya está. Pues eso... Y fijaros, por ejemplo, eso, pues, diferentes materiales, si vamos al espacio, que no hay en el espacio sideral, ¿no? Que no hay aire, que no hay sólido, excepto los planetas, pero entre los planetas, y no hay líquido, ¿Esto es lo que pasa cuando llamas a alguien en el espacio? Pues no pasa nada, a veces la ciencia es así. No, se no se pasa nada. Qué, por qué transmitirse. Ah. Mm, más cosas. Claro, otro de los instrumentos puente, así que, que está bastante guay, es la manguera. Con este solemos hacer también el mismo experimento, ¿no? Con los niños, ¿para qué puede servir la manguera? Pues ya, comba, serpientes, serpiente, el famoso... Este me gusta que también es muy importante cómo presentan la información, ¿no? O sea, si veis el, el, el grueso de cada número que hacemos, por ejemplo, el grueso del recogedor es que toca el recogedor y suena. Pero si eso no lo viste y le hace un antes, un después, ¿no? Eh, los magos, tío, el libro de Juan Tamariz, de, de magia, eso es una biblia. Un montón de monologuistas, ¿no? Como de repente tú dices, el chiste está aquí, pero te ha hecho esto. Te ha hecho aquí y luego papá y luego lo remata. Pues cuando estamos en el cole con los niños, igual. ¿Sabe? Estrategia del mundo del espectáculo. Que hay un montón de gente que lo llevan haciendo un montón de años súper bien. Te ven las cosas antiguas, tío, los hermanos Marx, ¿sabes? Un, un profesor, creo que es malagueño, que ganó un premio internacional porque daba las clases con magia. No sé si lo conocéis. Claro. Tiene un libro, ¿verdad? Claro. Y él, eso, utiliza el asombro, pero en cada momento, ¿no? Claro, y la movida no es que tenga que utilizar todo el mundo o magia, o, o música, o sea, en, en nuestro caso utilizamos lo que nos gusta, o sea, que es simplemente instrumentos del mundo, eh, física acústica, reciclaje, o sea, cosas que si tú la coges por separado, dices, ¿dónde vas? ¿Sabes? Mm, que esto no encaja ni con cola. Por pues eso tú te haces tu proyecto y te haces tus unidades conceptuales que no hace falta ni que las expliques. Oye, os voy a explicar esto, no, empieza del tirón, año 1970, chunfa, está en China, ya está, ya, ¿sabes? <risa> Ahora luego lo cuento, lo de chunfa. Eh, que alguien de aquí es un súper experto en cocina. ¿Te vas al cole con la Thermomix? Pues, venga, eh, mañana tú me traes un tomate, tú de esto tal y igual. Que a alguien le gusta, yo qué sé, los caballos, no sé, el póker. Bueno, el póker... Pues, sí. <risa> ¿Sería que os sorprendáis vosotros mismos también, no? Para claro. mañana ahí, buscando alguna cosita. Por ejemplo, el chunfa, ¿no? Chunfa, ahora os la cuento. Claro. Sí. Eh, al final, vemos, ma manguera, ¿de cuántas maneras? Pues, pues, soplar? Te puede servir, puede servir instrumento de cuerda. Incidimos mucho en el error, ¿no? O sea, hay que probarlo. Instrumento de cuerda, no decían, no, no vamos a probarlo. Suena, no suena. Por lo menos lo hemos probado. Y se si suena, que muchas veces hay cosas que pruebas en el escenario con los niños y te quedas flipado. No bueno, se te ocurren con a ti. la técnica adelante, como si hiciéramos un botecito. <risa> vale, sí, a ver, suena. Corta, puede invitar a un montón de amigos. <risa> <risa> de repente, yo... Cada día me sale. Es que no, estás en la mangueroflexia, Miguel. Ah, ya, ya, ya. Ahí lo tienes. Ahí va. Es que... Pa... Ahí va. ¿Cómo se llama la nariz de elefante? Trompa. Familia, instrumento de la orquesta, la de la familia lésica de trompa. Trompeta. uno. Trombón. Trombón. Trombón. Tuba, tuba, la mujer del tubo. Claro. ¿Qué pasa? Ahora, una vez que tenemos el instrumento, lo vamos mejorando. Aquí le ponemos boquilla de trompeta de feria que se le quita lo que hace el insoportable sonido de trompeta de feria. Se te queda solamente un cono truncado que adapta mejor los labios, ¿vale? A todo hay que darle vuelta en la vida. Aquí ya tenemos... Efecto Doppler. El efecto Doppler, ¿no? Que es cuando la fuente de sonido se desplaza con respecto del emisor o receptor y entonces afecta a, a la a, a la altura del sonido, inversamente proporcional a la velocidad del aire. Ambulancia que llega y va bajando. Claro. El efecto Doppler. ¿Sabéis quién lo descubrió? Doppler. Johannes Doppler montó un trompetista en un tren a 40 km por hora, y le dijo, toca esta nota. Y puso al otro trompetista de frente, y él esperando a que se cruzara. Entonces hizo el cálculo de la diferencia de notas. Yo confío que confiaría que los trompetistas eran buenos afinando, porque si hubieran sido trompetistas en mi pueblo, se no saca el efecto Doppler ni para atrás. Pero bueno, eran alemanes. Bueno, y si nos vamos fijando... Lo que queramos hacer, si nos fijamos en lo que ya está hecho, pues vamos aprendiendo cositas. Por ejemplo, las trompetas y demás que terminan en forma campanada. Buscamos por ahí algo con forma campanada y lo imitamos. A ver si tiene algún efecto. Claro, por ejemplo, soplamos aquí normal. Misma, misma fuerza, misma amplitud de onda. Forma campanada llamada embudo rosa. <risa> con un cuerpo opaco podemos cambiar la, la, el timbre. Y luego, después de muchas mediciones, después de muchas mediciones en laboratorio, se vio que el tubo recto mide lo mismo que el tubo enrollado, y gracias a eso las trompetas pasaron a hacer las largas trompetas medievales a trompetas así más recogidas. Pero cualquier trompeta, trompa que vemos son un montón de metros de tubo, Porque simplemente es aquí lo que estamos jugando con, lo, con los armónicos. Que ya os pasaré eso, os pasaremos vídeos y tal. Porque si nos ponemos ahora con eso, es física acústica eh, aplicada. 13D. Vamos a pasar a construcción, ¿no? 13D, sí. ¿no? CD es este formato que ya muchos niños no saben ni lo que son. <risa> y ya las cintas todavía menos. ¿no? Entonces, ¿lo vamos a hacer. No. Esto es muy fácil, lo podéis hacer en cualquier escuela, con cualquier edad. A uno de ellos. Le vamos a hacer un corte en líneas paralelas, si no han dado las líneas paralelas en matemática pues decimos que más o menos el dedo lleva dos líneas paralelas, con lo cual utilizamos el dedo de molde y cortamos esa línea, lo normal es hacer una pizza y más si es a última hora, esa forma eh, que al final las líneas se unen, ¿no? Entonces hacemos un bocadillo, siempre a mí me gusta poner la parte plateada por fuera, Hacemos una especie de bocadillo con la que está cortada al medio y sacamos un poquito los dientes así. Yo claro, siempre he a los niños, vamos a hacer un sándwich. ¿De qué te gustan los sándwiches? De nocilla. Mal, si te dice nocilla ya no vale el ejemplo. Te tiene que decir de jamón. Venga, vale, pues este es el pan, este es el pan, este el jamón. El jamón lo la jamón le hacemos la beta. El buen jamón tiene una beta. Que es que son dos líneas paralelas exactamente igual al diámetro del, del agujero interior. Eso lo saben, vaya, todo el mundo. Ajé. Listo. Entonces, tenemos este bocadillo que lo que estamos haciendo en realidad es un canal. Un canal por el que entra el aire y sale por aquí, ¿no? Chocando con, con un bisel. Bisel es como cuando abrí la ventana del coche un poquito y silba. Ese bordecito que tienen las hojas de los árboles, que fueron los primeros biseles, se fijaron. ¿Y esto por qué silba? Claro. ¿Por qué silbará? ¿Será por el efecto Venturi, el príncipe Bernoulli? Posiblemente. Sí, Eso se preguntó Bernoulli <risa> y Venturi. <risa> ¿Y Venturi? <risa> Entonces, atención, ahora soplamos y no suena. No pasa nada. No pasa nada. ya. ¡Al carajo! Hombre, es que si la, diferencia, si la presión de aire es la misma, arriba que abajo, ¿qué diría Venturi? Pues aquí no hay efecto mío. O sea, no se produce mi efecto. Necesito una cámara de, de aire que me genere una presión diferente en, en el compartimento A del B. Y luego que haya un haz de aire que, que haga la onda estacionaria, ¿o no? Eso es así. Es que sí, no dónde sí. Total, un tubo, un resto de papel higiénico, de papel que de tengáis, papel de ¿no? El, el higiénico es como más estándar y todo el mundo lo tiene y no cuesta regalarlo. Todo el mundo normalmente lo da. En esta época, hubo tiempo que hubo. Era un. Un malos tiempos para, para <risa> <la eléctrica. risa> Entonces ponemos el tubo justo en la boca, por donde va a cortar el aire. Tenemos tal que así. Vale, tenemos ya un sonido base que si soplamos un poco más fuerte, estamos sacando los armónicos. Claro. Si el tubo... Se muestra mejor en tubos más largos, que salen más armónicos. Claro, así se basa en funcionamientos de flautas como, por ejemplo, la fullara de Eslovaquia, ¿no? Que lo que hace es utilizar todos los armónicos superiores. Para... Te quedas, digamos, con la, la, cuando ya están los armónicos muy juntitos, te da notas muy cercanas. Y, y bastante... bueno. Eso sería como si la onda, eh, la primera onda sería del tamaño del tubo, la segunda sería la mitad, esto ya es matemática pura. La otra el tercio, la otra al cuarto, la otra el quinto, no. la otra al sexto. Igualmente lo podemos hacer con las cuerdas, tendréis una cuerda, con algo que haga de resonancia una lata o lo que sea y podéis calcular como experimento de matemática ya fuera de la música las diferentes afinaciones pues trazando la mitad justo del recorrido claro imaginaros de, del total a la mitad hay una diferencia grandísima pero de la mitad al tercio ya menos entonces conforme vamos ya del, del 17avo al 18avo al 19avo ya están todos juntos que es lo que está ocurriendo aquí no ya tenemos Puede hacer como muchas notas juntitas. Eso es un tal Pitágoras que le dio por hacerlo hace tiempo y fue buscando la afinación pues en una cuerda. ¿no? Pero ya había un chino que lo había hecho antes. O sea, siempre que hay un europeo que ha hecho chufa. algo en el siglo. No era chufa, era el de 1971. Sí, sí. Había un, un chino que ya se dice que, de, que logró la afinación Entonces, temperada. Vamos a pasar a construir, ¿no? Sí, si alguien tiene alguna pregunta antes o duda, sugerencia. ¿Tenemos... ¿Tenemos... ¿Habéis traído materiales? ¿Habéis una cosita, una puntualización. Quien queráis ahora, quien, quien quiera, puede. tenemos ahí dos pistolas de cola y lo que hacemos es le echamos un bordecito así de, de cola y lo pegamos perfectamente en el centro. Muy importante ser muy cuidadoso, aunque el instrumento sea con materiales muy baratunos, que el corte, mientras mejor esté el corte, más fácil de soplar. Mientras más centro esté el tubo, más fácil de, de que suene. O sea, porque es, es física, no es... Ahí, con, con este tubo, mira. Eh, sopla este el más grande. Ahora sopla más fuerte. Si, si el tubo es muy grande, como hemos dicho que los armónicos son enteros, la mitad, el triple. Si es muy grande, digamos, como para hacer una idea, como que le da tiempo a poder hacer varios varias modos ¿no? de vibración. Pero si es muy chico, si tiene que hacer esta onda entera, o sea, ya el medio no le da. Vale. Pues no se cumplen las condiciones para que se cree. Soplando más fuerte más o más, más flojo. O sea, en. Mm, ...correctamente sería con más velocidad o menos de aire. Claro. Entonces ese es un modo de cambiar la nota. Otro modo es uno así y con, y con la mano. También es que haya una fuga de aire y no esté en el centro perfecto. ¿Y por qué suena con más fino y estando en la misma posición? A ver, soplalo ahí. A ver... Prueba este? Y ya, está, ya tienes un reto de detective ahí. ¿Por qué no suena? Algo está pasando. Ahora mira, tienes lo siguiente, mira, puedes hacer desde tapado entero, tapado entero. Así. Y si vas variando poquito a poco, pues saca un montón de notas. Vamos a pedir silencio. Ahora... Vamos a jugar a un juego, todo el mundo, que se llama Quien toque le quito el instrumento. Es un juego que se lo podéis proponer a vuestros niños y es muy sencillo, porque en el título ya está implícito la regla. No, hombre, es muy importante cuando hagamos los instrumentos y todo eso, um, haberlo explicado todo antes y haber preveído todo, previsto todos los posibles fallos, porque una vez que tengáis 40 niños tocando este instrumento, ya se acabó la clase. Entonces, el culmen de la clase es al final, los últimos 10 minutos hace el instrumento que se van a tocarlo a su casa, con los padres. Al día siguiente, ¿sabes? Han pasado 24 horas, 48 horas. Niño, traeros la flauta de CD otra vez. Venga, entonces tú ya sacas a tres o cuatro. Por ejemplo, ¿ahí te suena? ¿A ver tu nota? Venga. A ver, A ver, a ver ¿Más flojito? Perfecto. Y entonces empieza a hacer el fundamento del órgano. El fundamento del órgano es que tú tocas la tecla y entonces cuando yo toco, tengo que entrenarlo y cuando dejo de pulsar, ya no. Mira que si no cambio la tecla. Cuando dejo, tienes que tener buena respuesta. Vale, otra tecla. Otra tecla. Y te vas haciendo el órgano humano de niños. Tienes tantas teclas como niños tengas en la clase. Me falta un poquito más de variedad. Ese, ese, ese tiene un buen tamaño. A ver. Entonces ya... Usted, esto es chinato. Miguel. ¿Eh? Te dejas de falla, ¿no? Ahí va. Eso nunca falla. Eh. <risa> en el momento que se entiende el funcionamiento del cacharro, es muy fácil que cada uno lo arregle. Simplemente sacando un poquito oh. los dientecitos, lo puedes desmontar, volverlo a montar, ponerle otros tubos. ¿Que tenéis mucho tiempo en la clase o queréis hacer una unidad didáctica súper larga? Pues hacéis didáctica. didáctica desde el tubo más, gran, más largo, más que pueda sonar más grave, al más agudo. Probáis los dos extremos, hacéis la media pues, ponderada, buscáis. Entonces, si esto es esta nota con vuestro afinador y esto es esta, esto tiene que ser esta, ya es regla de tres. Vente, vente, vente, morse. Aquí tenemos una alumna experimentadora. Ella ha dicho: es si el tubo lo puedo hacer más largo o más corto. Sí, le sale graves y agudos. Es telescópico, ¿no? No me sale la... sí, el pero... Sí, pero un cumpleaños corto. Si hay poco tiempo... Sí, pues ya está. Aquí. ¿Cómo? ¿Sale? ¿Sale? Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra entre todos con una técnica que se llama Sound Painting que de Walter Thompson y la podéis utilizar no solo para música sino para un montón de cosas que es a través de símbolos dirigir a un grupo entero. Entonces, lo primero es tener la atención del grupo entero luego ir diciendo símbolos como por ejemplo este que es silencio total y ahora podemos prepararnos con nuestro instrumento los símbolos Walter entonces no sé si utiliza esto yo me lo invento. sí él lo pone como nota larga claro de vosotros, sí. mm. y entonces el siguiente símbolo sería sonido pero solo cuando mi mano Toque la otra mano. O sea, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí, no, aquí, no. aquí, no, aquí sí. Ahí está bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Corto, corto, güey. Ha el, el tiempo de superficie del metacarpo con la palma. ¿Me puede contar? No. Si me queda así, pues. <risas> Vale, ahora, si señalo. Eh, ¿Cómo lo hago? Si señalo arriba los tubos largos. Tubos largos se entiende a todo el que no sea del papel higiénico estándar. Y si hacia abajo, tubo papel higiénico estándar. ¿Y abajo? Vale, vale, vale. Ahora con el instrumento en la boca, fijaros, si tengo la mano así y la giro hacia acá, giramos todo el cuerpo hacia acá. ¿Vale? Ahí ya Si sí. voy para acá, giramos hacia otro lado. ¿Vale? Eso es para cachondear, ¿no? no, <risa> no <risa> sonido Aprovechando, mira que es el 137 aniversario de Johann Strauss, hijo. Entonces, vamos a cambiar los símbolos porque me he equivocado, que es un poco confuso. Cuando pongo la mano abajo, sonidos graves, tubos largos. ¿Vale? Tubos largos, sonidos graves. Tubos largos, sonidos graves. Tubos largos, sonidos graves. Largos, sonidos graves? Muy bien. Tubos chicos, sonidos agudos. La compañera que fluctúa, pues, tú siempre. <risa> siempre. Vamos, espera, espera, espera. Si digo dos, es porque voy a hacer pic, pic. Podemos, si queréis, dar con la lengua en la parte de atrás de las paletas o el paladar alto. Y hacer pic, pic, pic, pic. Vamos a probar el tic pic. Vamos a probar el tic pic. Muy bien. Muy bien. A ver, lo graben? Muy bien. ¿Ven los agudos? Muy bien. Perfecto. <risa> Rápido, Mete el movimiento. Mete el movimiento también, ya. A ver, ahora. Como me faltan manos, pues yo me giro, vienen de seguir la bola. Es más rápido, este es el segundo movimiento. Que es igual. <risa> ¿Todos? Vale. Lo guardamos este, cuerda, ¿no? El instrumento lo guardamos. Pues oh. oh, bueno, no hace falta, lo dejáis tocando. si fuera un niño diría Lo, lo guardamos. Bueno. Vamos. Eh, ¿Cuál? ¿Guitarra? Eh, ¿De botella? botella? botella? Hacemos hace un corazón. ¿Todo el mundo tiene botella? Que este es solamente el principio del instrumento y mola también luego por pues, eso dejar a los niños decir: Venga, a ver, ¿qué, qué más? Con este principio, con, con este comportamiento base, ya que hemos visto, que al final extrapolarlo, no hacen falta CDs. Lo que hemos hecho es un bisel. No hace falta tubo de debate, Lo que hace falta es un tubo. No hace falta pinza. Lo que hace falta es sujetar. Entonces que ya busquen, porque a lo mejor el niño, yo que sé, tiene su padre que trabaja en una fábrica de, como vino ese, una vez de los ovillos esos, de, de, tela. de tela, y que no nos lo y era perfecto, ¿no? Si tú al niño le pides un tubo de papel del bate, te va a traer tubo de papel del bate, y puede que el padre trabaje en la real fábrica de, de, tubo, te, de telares, de tal, y tiene unos tubos perfectos y tiene ahí 20.000. Entonces es si, decir, no, esto es lo que queremos, pero ampliamos a todo, a, a genérico, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir, ya está, ya no hablo más hoy. También eh, tubos largos como el de la compañera se le pueden hacer agujeros y hace ya flauta. Le, le falta este. hace y hace con las Vamos con los cordófonos, ¿no? Vamos a hacer un instrumento de cuerda, los cordófonos básicamente en una cuerda tensa, que ya tiene algo de vibración, tiene algo de sonido, pero que hay que ponerle una caja de resonancia. Y sobre todo hay que eh, mantener la, la tensión. Hay instrumentos que la tensión la vamos haciendo nosotros con los brazos, con la mano lo que sea, pero es más incómodo, ¿no? Entonces se utiliza normalmente un palo, un ácido, ¿no? lo que se en el Perdón, perdón. creo que el origen de todos estos instrumentos era el arco de caza, que simplemente era un palo y una cuerda tensa. Esos arqueros que disparaban, y notaban una vibración y fueron explorando, investigando cómo amplificar y fueron poniendo pues calabazas huecas, cráneos, caparazones. Pues bien, vamos a utilizar cuerda de pescar para nuestro instrumento como caja de resonancia. Entonces lo primero, eh, una botella de plástico, pues igual que lo que decía Joaquín antes, ¿no? Si tenéis una caja de puros de caoba que suena súper bien, pues es caja de resonancia también. Pero bueno, plástico, como hay muchísimo. Nosotros aquí lo hacemos normalmente. A los niños no lo dejamos. A los niños más... A los más chicos de, de infantil no le dejamos el cúter. Solo, nombre. nombre. Eh, no dejamos nunca el cúter. Hacemos una rajita nosotros a cada botella y luego que ellos con la rajita cumplimenten o un círculo o, o un cuadrado. Da igual. Al final ha practicado una, una abertura en la botella. Como una ventanita. Tiene que ser pequeña. Que quepan dos dedos. Si hacemos muy grande, la estructura de la botella se trucha. Y más si son botellas chiquititas. Siempre decimos que sean botellas de un litro, de medio o así. O Mientras más fuerte sea el plástico, mejor, más aguanta. Entonces le vamos a hacer dos agujeros aquí abajo. Claro, esto es una Dremel que vale 20 pavos, Vale 20 euros en el Heroi Merlin. Que no hace falta la Dremel Dremel, si la veis, es de este color. Pero vale 200 euros así. Nosotros, para hacer agujero en plástico, te compras la más barata que pilles. Que por eso luego mucha gente pregunta, ah, y la herramientas, 20 euros, te gastas 20 euros para tu niño y lo dejas ahí en el colegio. con puntao de grase. más sufrido, pero se puede... Claro, si tiene que hacer 40, va a acabar con la mano. Dos agujeros abajo, uno arriba. Vale, nada si queréis, tenemos vídeos y eso explicándolo. Eh... Cogemos una cuerda y ahora le decimos la cuerda tiene que ser x x es la medida de la botella b que es concreta x es indeterminado b y concretamente cuánto es pues b más x vale b más x y x cuánto le pongo b, x un poquito indeterminado y b es la distancia de la botella y todo eso entonces la botella b no más porque es. se escribe con b o qué claro vale beta, medida de beta. la botella b más un poquito, x por 2. Por 2, esa es la fórmula. B más x ¿No me por 2. Medida de la botella. B más x, lo que a mí me dé la gana. Por 2. Entonces ya tenemos esa cuerda... A ver, aguántala por aquí. Una cuerda que tiene dos cabos, que es bidimensional. ¿Veis? sería Sería algo así, ¿no? La medida. Cogemos los dos cabos... Las dos puntas, que es lo que nos gusta. lo Cada cabo lo metemos por uno de los agujeros de abajo. vale Lo suyo es meter los dos a la vez. De tal manera que al final nos va a quedar, pues más o menos, si lo hemos hecho bien, el centro de la cuerda aquí. Vale, ya estaría... A ver. Y ahora tenemos que sacar las cuerdas por aquí, por la boca. Hay muchas posibilidades, podemos sacarlas por aquí que está más fácil. Eh, ponerle un poquito de plastilina y bajarla, o meter el dedo por aquí y conseguir cogerla. O hacer la técnica de la ducha, que es tapar aquí la. Eh, que no se escape la cuerda y hacer así. La fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta que no saca las cuerdas. La saca una. No, no. Fuerza de partido. partido. Partida la botella. Ahora la arreglamos. Las botellas de elegía y eso, que plástico duro, son buenísimas. Suena más limpio. Pero que la traigan limpia. ¿Sabes? Que hay veces que te hacen niños iguales. ¿Y, ¿Y te trabrís de leche? No pidáis. Porque siempre los van a traer sucios, siempre traen sí. un tetrabri que lleva ahí en la casa. Y cuando tú lo abres, eso Oye, es la... Siempre es queso. ¿Eh? Sí, ahí es un paster. <risa> sale ya penicilina. Las dos <risa> puntas las dos puntas hemos metido por el agujero, el único agujero del tapón. Voy a el centro, eh, el Un palito de comida china, o un boli, o un lápiz. Y ahora tenemos ah. los dos cabos... Veis que el X, según le pongamos el X, trabajaremos más cómodo o más incómodo. Si le ponéis un X chiquitito así, entonces este X cómodo. Ponemos la botella al aire, que no esté apoyada en nada, porque si no pierde tensión. Así la cuerda ya tiene cierta tensión. Y ponemos un lápiz viejo, un palo, eh, un palo de comida china, lo que queráis. Un nubo. Dos nudos, tres nudos. Por seguridad. Por ejemplo. Y ya una vez que tenemos, tenemos ya la caja de resonancia. La cuerda, que suena, pero todavía no está en todo su potencial, porque lo que hacemos es entorcharla, como van muchas cuerdas. En un instrumento de cuerda podemos cambiar el sonido de tres maneras. A cuerda más larga, sonido más grave. A cuerda más corta, más agudo. Entonces, longitud. A cuerda más tensa, sonido más Agudo. A cuerda más destensada, más grave. Luego, entonces tenemos la longitud, la tensión y un tercer parámetro que es la masa. Cuerda más gorda, más grave. Y, y cuerda más fina, más agudo. O sea, es de lógica, ¿no? Pues aquí podemos cambiar dos de esos parámetros. La masa no, porque ya la masa es la que tiene la cuerda, pero sí que podemos cambiar la tensión. Y luego ya podemos cambiar la longitud de la cuerda levemente. en verdad esto es falso estamos cambiando en verdad la tensión también pero es, está más cerca del parámetro de la esta es la primera que toca todo el mundo con la guitarra con esta guitarra igual y bueno y tenemos aquí pues un pedazo de instrumento que podemos afinarlo Igualmente se puede hacer mucho experimento con por esto, porque el lápiz cuando le apretamos mucho tiende a, a volver a su posición inicial. Si le apretamos mucho, que hacer un helicóptero, pero helado que le lo ponen claro. en el suelo rueda. Si le meten mucha tensión a la, a, la, a la de esto se chafa la botella. Entonces, ahí también hablamos de la resistencia estructural de las cosas. Si la tensión de la cuerda supera la resistencia estructural de la botella, no. Entonces, ahora ya, si tenemos tiempo, para pues, lo mejor haciendo el agujero más tarde, lo hacen en forma de triángulo y reparten los pesos. O sea, ya, mira, ahí, calatrava. ¿Dónde llegó? Ajá, así empezó. Repartiendo estructura y peso. Mira que bien le sale la cubierta de... No, hombre. Eh, vamos a, a fabricarla, ¿no? Y hacemos una testita. Entonces, eh, os vamos a hacer un primer corte para que vosotros con la tijera hagáis vuestra ventana. Acordaros sobre todo, los que tenéis botellas chicas, a hacer el agujero pequeñito. Si tenéis la botella muy chica, que quepa un solo dedo. Para que la estructura aguante. lo suyo es que te entre el, el pulgar bien. Yo lo haría un poquito más grande. Da igual, cuadrado o circular o... ¿Cómo vais? Eh, ¿Con la tijera igual podéis meterle ya el DS? Claro. ¿Ventanita rollo así circular o cuadrado o como La altura, sí, hombre. Si estás así en una posición más central, te pilla la cuerda en medio, que vibra con más totalidad, pero en verdad da igual, un poco. También, sí? si queréis venir ahí. ¿Lo queréis usar usted, el talaro? Sí. Ya está de aquí, pulgar. De -me, que en un curso de profesorado de en la Universidad de Valencia acabo ahora dentro de un rato y es verdad que te había dicho que tiene iba y, y se me ha juntado todo, ahí está otro curso en Alicante estamos ahora a las 2 pero eso, ahora luego a las 3 si te viene bien y si no ya pues a media tarde y lo, lo revisamos todo rápidamente venga, gracias y disculpa de molestia Субтитры сделал que hay, ya, ya, te, ya te va a sí, cual sí, sí. este es el, el, el, el de ser del héroe que te vale todo barato, nosotros utilizamos la broca y luego los de estos así los que es el, el, de, el de muela que es para este tipo de agujeros sí. y luego el truco el truco del agujero es que luego todo el lo llevan se hace así, entonces un canutito de lija, pero eso lo utilizan los luthieres de instrumentos tradicionales y todo Coges, ¿tú ¿Dónde hay? ¿Tú un instrumento recogedor, bueno, cualquiera. O, claro, esto es aquí, le empiezan a dar y te lo dejas de fábrica. Al principio te salen muchos flequitos y cosas y luego se queda perfecto. Sí, pero porque ya una Sí, es que en verdad es que si traen un montón de, set de herramientas, nosotros utilizamos una broca y esta. ¿Tienes alguna herramienta para esto? Y, yo he y eso es goma de goteo. Sí, esto es de aquí. Sí, esta goma de riego que tenemos ahí. Un bullón de metas. Hace otra cortita, a ver si no da tiempo. Y como, como esta plata. La... Pues mira, esto es. ¿A aquí. ¿A Hasta que coja esta forma. Sí, con, con paciencia. Ah, Lo importante es que no te queden muestras que no te queden así irregularidades. O sea, paciencia, superficie clara, por los dos lados igual, y luego papel de lija Hasta o sea, que ya... Al final, como si fuera, el lengüeta de, de no, los o años, de un, igual. O mucho más grande que Fagot, ahí. ¿Soy músico usted? ¿Tocas ya? No, no, no. ¿Tú no, no, no. La percusión. percusión. Ah, vale, sí, idea de la música... ¿Tenéis más, aparte de lo que hay? he visto algún inconveniente, por ejemplo, con el grupo este, con el globo con claro. la pinza? Sí que se lo he En un montón, ¿o qué pasa? Pero del aula, aula virtual, que como tanto... Y lo el que pequeño... estuve mirando para... ¿Os reemplazáis a Porta España para hacer los tallegos? Sí, parecí? por todo el mundo, en verdad. Por lo que este, en Washington, venga, vaya vaya claro, mentirón, mira, si queréis pillaros sí, claro. tarjetita. A Jorge con Jorge arriba, si habéis hecho alguna. vez. claro, con Jorge. A Jorge le hice su primer recogedor. Ah, pues eso sí, claro. Nosotros Jorge ha ido varias veces al cole y. Y vamos, que Pues Diego, ahora en un festival que organiza entrenada. Granada. Sabemos de hace cuatro días. Todo vibra. Creo que había por ahí. ¿Dónde está? Aquí tiene. Aquí. Estamos en Madrid y en Sevilla. Pero a nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Donde haya basura. A nivel mundial. El requisito basura. Allá donde haya basura. <risa> vale, vale. Necesito coge, coger <risa> mi instrumento porque me falta. Coge, coge tu instrumento ahí. Eh. <risa> A ver. No, sí, tienes, tienes ahí. Venga. ¿Nos etiquetáis por ahí? Sí. ¿Nos etiquetáis que nos estamos haciendo influencers? no se pone la parte dramática ya ¿No? no esta foto ¿sí? papá que la dramatizamos ¿A la, la foto está la parte de arriba la está ligero. dime cómo pues en qué redes, redes? Pues en Facebook eh Vibrato o Duo Vibrato Vibra, -to. guión todo, Vibra, sí, To y, y en y la, los de estos son Duo Vibrato, todo seguido sin el de este. El de Instagram, creo, los dos usuarios. De Instagram y de Facebook. Y luego el mío es Joaquín punto Sánchez le a las pistolas sin No. Sí, si no es Es un clásico que aparezca todo luego ahí, gracias a Dios. Sí, mira, cuando pones el lápiz, a ver, esto es lo suyo siempre, a ver, bueno, si lo has hecho antes, ah sí, sí, sí. Lo suyo es que el primer nudo que hagamos. Ya, pongo ahí. Lo hagamos entre dos niños. Sí, uno sujeta boca hacia adelante, como si fuera una guitarra. lo apoyamos en el pecho. Con veo gordo con varias técnicas. no con la guitarra le podéis hacer una cubita. Y ahora, con la otra mano, vamos tensando. Vale, salió más agudo Atención, señor, más grave. Esto lo no suyo, sería. Lo no suyo ya es escuchar la botella en el al lado y al final Claro, eso ya es la bachilla de la bachilla. Entonces, a partir de nuestro tono, que es el tono el que sea, vamos a tocar la cucaracha que sería. Adentro. Del tono que faltáis. Un par de escalones hacia arriba. Imaginad la canción de la paparazza. ¿Alguna voluntaria o voluntaria que la a tocar? ¿Qué queréis? ¿Hacer una canción o hacemos una ronda de preguntas? O, ¿sí? ¿Canción? Venga, voy a estar. Canción. ¿no? Vale, vale, atención. Sería igual que antes, ¿no? Silencio total. Nos preparamos con el instrumento. Serían dos golpes. En principio, como las afinaciones son así variadas, vamos a hacer dos golpes que sean. O sea, a la vez que tocamos, estiramos. Voy, voy. Vale, atención. Dos golpes, vamos, vamos. Vale, otro símbolo sería este, que este hace así. Entonces, si hago así sería cuerda, voy, voy, y si hago así sería tres. Pero justo en el momento que doy la señal, ¿vale? Esto sería como avisando que os vayáis a, a la técnica de, de tirar del lápiz. Vale, a ver, vamos a probar. Es que el puño silencio. Bueno. Pero no era silencio. Vale, vale, vale. vale. Como en silencio lo tenemos controlado ya, vamos a hacer una cosa. Mano así sería cuerda. Vale. Y mano así sería... Yeah, ¿vale? Vale. ¿Eh? ¿Eh? Que esto no es siempre igual. A Venga. Bueno, bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer la banda sonora de la de una famosa película que a lo mejor conocéis Yo, bien, bien, bien, bien Más rápido y ahora no le voy a meter el track. Vea. Clack. Cuando es un golpe solo La parte de base con clac vale. Más rápido Olé. Bueno os dejamos por aquí en otro contacto, tarjeta, por si luego queréis pillar, está la página web y todo. Ahora antes de iros, y también, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o algo que quiera comentar. Okay, no <ríe> Donde haya basura, ahí vamos. <risa> si no tenéis basura en vuestro barrio, no lo siento. En un colegio, en, en muchos colegios, o sea, vamos así haciendo, hacemos taller. <risa> Somos profes de música, de haber estudiado eso, pero no... Miguel si ha acabado sí, positar. Ya el ¿Eh? Claro, eso ya lo vemos, pero es asequible. Llevamos 20 años haciéndolo no y, y no nos hemos hecho ricos. Así que muy caro no es. No Ahora que estamos fallando. Preguntas, cuestiones, sugerencias. Eh, también esto es nuestra historia sobre la música. También que veáis un poco que todo es lo que es tocar materiales y manipular materiales se puede usar para música y para muchas otras cosas claro. normalmente bajo nuestra experiencia todo lo que sea manipular cortar, experimentar les gusta mucho a los niños ¿no? oh, gracias gracias, gracias. Bueno, pues entonces te damos por cerrada aquí el curso con un broche de oro, yo por lo menos, vamos, impresionante. Y, y nada, simplemente daros las gracias, ha sido una experiencia para, para mí personalmente enriquecedora, me ha encantado. Eh, cómo habéis vivido, cómo habéis recibido todo lo que hemos estado desarrollando a lo largo del curso y bueno, nos, es, nos veremos virtualmente en el aula virtual porque estaremos de tutores, tanto Oscar como yo acompañándoos para que podáis hacer eh, me subís, me pasáis todos los materiales a mí y yo se los subo a ellos todo claro. lo que en que físico, en, en carta porque... bueno, si me lo <risa> no me en carta, no... Tendré, que, tendré que canearlo un juego de llegando a uno, le llega una En tablillas. <ríe> <ríe> Un uniforme, ¿sabes? <ríe> Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Venga.